¿Qué faltaba? Si me llevo un pájaro, me lo llevo en la mano ¿Qué va a pasar con el pájaro? Entonces, ¿qué necesita? Se una, ¿Una jaula? Se volar. ¿Por eso necesitaba entonces una? Hola, eh, soy Mauricio Guchapani, eh, soy integrante de la compañía de teatro El Chuso y estamos aquí en la escuela Hernando de Magallanes eh, para contar un cuento para los más chiquititos. En el marco de la Semana de la Educación Artística, vamos a presentar un cuento que es netamente fomento lector. Son así, ¿no es cierto?, y tienen unos fierritos que se llaman, ¿Va? ¿Qué ¿Qué es? se llaman... ¿Sí? Bueno, Esta actividad es marcada dentro de lo que es la semana de educación artística. Este minuto tenemos al colegio Un Cuarto Medio de Lizo Sara Brown trabajando justamente. Eh, la temática de este año es Violeta Parra. La educación artística yo creo que es súper importante y se ha dejado siempre como un poco de lado. Siempre se ha dejado como la educación artística como un hobby eh, y de alguna manera desarrolla a la persona en, en, varios, en, en varios lineamientos ¿verdad? <coughs> de su formación. Cómo poder solucionar problemas de alguna manera, cómo poder utilizar materiales y con eso crear un nuevo lenguaje, cómo poder expresarse a través del arte yo creo que es un, siempre es importante, siempre es importante que ellos tengan esa cercanía con la creación. Estoy haciendo un tipo de cenicero que, no sé, estoy formando una, un tipo de diseño así. Estoy usando mi creatividad, en realidad. El segundo año que participamos en la Semana de la vocación Artística, y, y recogimos la iniciativa de enmarcarla eh, de dentro del centenario de nacimiento de la Violeta Parra. Se destacó la figura de ella como, como una mujer, ¿ya? se recalcó de que era una persona nómade, ¿ya? Que, que recorrió muchas partes del mundo, que era muy inquieta, y que recorrió Chile eh, buscando justamente aspectos culturales que rescatar Los instrumentos que tocaba, el guitarrón, la guitarra, el charango, el arpa, y los niños los hicieron. ¿ya? Cada uno hizo su instrumento, se hizo un mural afuera en el patio ¿ya? y hoy día eh, tenemos eh, invitados, bueno, la señora Carolina, cierto y en la tarde viene Sandra Baeza a, a guitarrearnos. Para mí un orgullo es llegar a los niños, o sea, me, me encanta trabajar con los niños, de hecho ya lo hice en, un, en varias escuelas acá y era fascinante, me gustó el tema con los niños. Eh, poder explicar todo, ellos hacen muchas preguntas, ellos escuchan, ellos aprenden, y yo me voy satisfecha con eso, porque de haber aportado a mi cultura. en una instancia que nos trajo el Consejo de la Cultura, donde se habló, donde se está hablando, mejor dicho, el cruce del arte y la educación. El, el arte como un método, una herramienta educativa. Ha sido una instancia súper bonita, de exposiciones, eh, donde otros compañeros han expuesto sus trabajos ya sea en Secrea o en Acciona, trabajos que son del Consejo, y hemos podido hablar y compartir eh, y reflexionar sobre todo. ¿Cómo se inserta la cultura, el arte dentro de la educación y cómo este cruce permite un nuevo, quizás, modelo educativo con respecto al trabajo en aula, a la forma en que se educa, a ocupar el juego como una herramienta súper importante a nivel de educación? La finalidad que tiene la educación para mulera, de hecho, es lograr aprendizaje a través del juego, de la creatividad, de la sorpresa, y eso está muy vinculado con el arte. Sí preocupa el tema de que, eh, cómo hacemos la articulación con los otros niveles educativos, pero también es rico darse cuenta que acá hay experiencias que se están exponiendo, como por ejemplo la de Porvenir, que es una eh, actriz que la lleva adelante súper bien, vinculada con otros docentes y que ha tenido buenos resultados, no solo en el aspecto artístico, que era lo que, a lo que ella estaba enfocada, sino en cómo tuvieron eh, importantes logros también a nivel de rendimiento académico en otras áreas que no necesariamente tienen que ver con el arte.